Gracias Amado, Fulvio Francia el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve. Miren, el miércoles 24 de junio de este mismo año, yo decía y advertía, estamos hablando de hace un mes prácticamente, que el año escolar, ese no era el tema de momento, que el año escolar no debe iniciar, no, debe, no debía, en ese momento decía, no debía iniciar, porque las condiciones no están dadas. En ese momento yo planteaba que no se puede, no se podía, estamos hablando de un mes atrás, no se podía la clase presencial por el peligro que representa el contacto físico de los niños, que es imposible evitarlo una vez estén en un solo lugar, en un mismo lugar. También dije que es imposible en la República Dominicana la clase virtual, porque primero las condiciones aún no están dadas para un sector, hay niños que sí, pero que, tomando en cuenta que los padres van a estar en la casa, eh, no van a estar en la casa, la mayoría de ellos va a estar trabajando, ¿quién va a recibir la docencia de ese niño a través de un dispositivo? El niño, ¿quién le va a dar seguimiento? La trabajadora. Entonces, son de los datos que hay que tomar en cuenta para el inicio del año escolar. <coughs> ese mismo día, el 24 de junio yo le hacía la sugerencia al Ministerio de Educación fíjense que no había pasado las elecciones que había que suspender había que posponer el año escolar para enero próximo si hay las condiciones ahora esta semana es el tema de debate y vuelvo a decirle a Educación Vemos que el ministro está haciendo consultas, e importante esto que haga consulta pero la decisión más lógica de esto es que se posponga el año escolar, por más que le busquen la vuelta, súmelo, réstelo, multiplíquelo, divídalo y le va a dar el mismo resultado. No hay condiciones, ni de una forma ni de la otra, porque la educación semipresencial, yo que estudié una carrera semipresencial, sé lo difícil que es hasta para los adultos. Eso no está diseñado para niños, está diseñado para adultos. Y vengo de una, de una institución que es la pionera en la educación a distancia y ellos saben cómo se maneja eso. Saben lo difícil que es tú sentarte, ¿verdad? Y tú tener que autoenseñarte. -ense porque no es lo mismo cuando el, el maestro está presente y te mira, atiende, fulano, eh, eh, sácate el chicle de la boca, eh, oigan ustedes dos, déjenme... No es lo mismo a cuando tú estás en tu casa, que te paras, que dejes el teléfono, que dejas la computadora, va a la nevera, o que, o que vino eh, la hermanita y te paras y te fuiste. No es lo mismo. Se lo estoy advirtiendo, así como le advertí, en el 28 de enero que había que cerrar el país y no me hicieron caso. Igual como que advertí que había que, eh, en, en la cuestión electoral, había que repensarlo, las elecciones, no me hicieron caso, es posible que paguemos lo caro ese precio. Pero bien, esas son ya harinas de otro costado. Mm. Mi recomendación para el Ministerio de Educación, pospongan el año escolar porque de una forma no se puede por el peligro de, del contagio y por otra forma no se puede porque una gran parte… Una gran, un gran porcentaje de los estudiantes se quedaría sin la enseñanza y eso viola el derecho a la educación. Porque hay muchísimos niños que no tienen acceso a Internet, que a, eh, supongo usted que tengan una computadora, no saben usarla. Y segundo, las condiciones de la vivienda del hogar, si hay luz, si no hay luz, eh, eh, el uso que se le va a dar al dispositivo. Y por tanto, internet. creo que eh, el Internet... El seguimiento, que es lo más importante, porque supongo tú que tú le pones internet a todos los niños, que va a ser imposible ponérselo a todos. Eh, el seguimiento de ese niño, ¿quién va a recibir realmente esa clase? Y el seguimiento, ¿verdad? Diario. ¿Por qué no va a estar en el colegio? Ni en la escuela. Y además, en ese mismo tema, lo de los colegios privados. Educación, el Ministerio de Educación, tiene que intervenir los colegios con relación al pago. No es posible que un colegio le diga a una gente que tiene que pagar la misma cantidad cuando realmente el niño no va a consumir algunos servicios que se dan, por ejemplo, como es el aula. Uh -huh. eh, por ejemplo, lo de, la, lo, de, lo de los conserjes, que no van a estar limpiando las aulas eh, y todo lo demás. porque es esto? Pero le están cobrando lo mismo. Sabemos que tiene que pagar el personal, que tienen que pagar los maestros, que tienen que pagar los... Pero eso debería como que someterse a una investigación y que eso el pago debería ser eh, regulado por el Ministerio de Educación, independientemente de que los colegios sean privados. Ya veremos qué decisión toma. Desde ahora y desde el 24 de junio le vengo diciendo, no hay forma de iniciar el año escolar, ni presencial, ni semipresencial, ni de ninguna forma. Así que vamos a posponerlo. El mundo entero ha pospuesto todo. Si ustedes ven que las universidades... Eh, muchísima maestría y muchísima carrera no han iniciado siendo adulto ¿tú estás ah. de acuerdo con la propuesta de Pelegrín Castillo que se promueva un, el año sabático pero con instrucción de lectura y de reintegración claro. a la materia virtual? Mira yo desde, desde que él lo dijo sí. yo dije que estaba de acuerdo con él e incluso con, con el mismo Vinicito. Eh, con Vinicito que dijo que mandar a los niños de manera presencia sería como tirar una bomba atómica en el país ¿qué pasa con eso? educa, educa con un tigeraje ahí que ya decía eh, Cito Gavín que lo, que lo que saben es sacarle cuarto al sistema edu, educativo ¿Cómo? Dicen ellos, claro, pues lo dijo Cito Gavín aquí, eh, en, en, en, la, en la entrevista, que hay ese, eh, educa lo que sabe es sacarle cuarto al sistema provecho, educativo. Provecho, provecho Sí, ¿cuarto? No, pues, provecho, es decirlo, bueno. ¿cuarto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen Ah, no, es que si dejamos que los niños no vayan a este año, a, se van a malacostumbrar pues vuelve a acostumbrarlo. Porque ¿quién estaba acostumbrado, por ejemplo, a durar 24 horas eh, los 7 días de la semana dentro de la casa? ¡Nadie! Y nos acostumbramos. Entonces, no me venga a mí con ese cuento de que los niños se van a acostumbrar, que se van a mal acostumbrar, que luego va a haber... Déjese de eso. Que primero está la vida y lo más importante es la educación. Y aquí hay dos derechos fundamentales encontrados. Si mi hijo puede ir o tomar la clase virtual porque yo me puedo quedar en la casa o mi esposa, pero y lo del barrio Azul. Y lo, de, y lo de La bajada que quizás no tienen acceso a internet. Eh, y lo, de, de, lo de, de un lugar recóndido de, de para allá, de Villarriba. Eh, no, en eh. el Coto. gajo de la yuca. En el gajo de la yuca, sí mismo. O sea, le estamos violentando a esos niños el derecho al acceso a la educación y por tanto... Esa, esa, esa, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero no, podría, pero no podría ser una solución que se haga un acuerdo con mm -hmm. una empresa que rinde el servicio de internet con la finalidad de dotarlo a cada... Sí, claro. ¿Y quién le va a recibir la clase de Tengo... Porque tengo, recuérdate tengo que en el que la... aula hay una solemnidad, pero ¿no se Que el hacer... maestro es el que va dirigiendo. ¿Y en la casa quién dirige? Cuando los dos padres están trabajando. La trabajadora eh, eh, eh, trapeando. ¡Espérate, muchachos ¡Espérate, no hay forma, porque esa es otra. Ese momento de, por ejemplo, si va a durar dos o tres horas eh, frente a un computador o frente a una tabla o a un teléfono, ¿quién va a supervisar que el niño atienda lo que se le está enseñando? Y que el niño anote, por ejemplo... No hay forma, hay que dejarse de eso y preparar la plataforma entonces para el año que viene y ver la posibilidad de si pueden ir presencial o tomar la clase semipresencial o virtual, que es muy difícil, la clase virtual es muy difícil y eso está diseñado para adultos. Porque, ¿qué pasa con el adulto? Te lo enseñan. Hay, un caso, hay incluso una materia en la universidad, y lo voy a decir la guapa. La sí, requiere una cierta responsabilidad claro, de quien lo está si recibiendo. De, de la persona, Te, incluso... Eh, eh, los que estudiaron, por ejemplo, en UAPA, hay una materia especial para enseñarte a tomar clases virtuales. Una materia y, de inducción. Sí, de instrucción que te dicen, incluso toda la metodología te la enseñan y te dicen, si tú no pones de tu parte, yo, lamentablemente, tú no vas a aprender. ¿Y tú sabes cómo se llaman los maestros? Facilitadores, porque es autoaprendizaje. Tú tienes que fajarte a guayar la yuca tú mismo y cualquier cosa preguntársela al profesor en el tiempo que ellos te dan. O sea, que es muy delicado. Mira, el, el, la, la, el sistema judicial tenía pautado para el 29, eh, que todavía no se sabe si van a mantener la fecha o si van a cambiar producto de lo que ha pasado con el nuevo estado de emergencia. Ellos tenían planteado que para ciertas diligencias eh, eh, diligencia administrativas uh -huh. el asunto debía ser virtual y que para las audiencias eh, las partes podían decidir si querían hacerlo virtual o, o, o presencial, precisamente para facilitar sí. el tema de la de muchísimas cosas. También podría hacerse en educación de que aquellos que puedan eh, eh, hacerlo vía virtual y aquellos que no puedan porque pues, lo hagan vía presencial y se reduce el número con la finalidad de no perder el año. No sé qué te parece. Bueno, hay que estudiarlo, pero la recomendación que yo le doy es que pospongan eso y que cuando estén las condiciones dadas de una forma o de la otra, ya se dice de, la, de que es posible que en diciembre aparezca la vacuna. Entonces vamos a esperar. Y en diciembre. Pues Mira, yo favorezco que... que se haga con todos los oh, mentira. con todas las instituciones que tienen que ver con, con la materia, Yerjan, okay. que tiene? se haga un gran foro para definir claro. cómo es la mejor lo, fórmula. Lo propuso el diario, ya está, Miren, en, hay varias instituciones. Yo lo dije, que, que, que estado... lo sumen, que lo resten, que lo dividen, que lo multipliquen, que hagan lo que quieran y le va a dar siempre el mismo resultado hay que posponerlo para, que, para cuando haya condiciones desde mi punto de vista ya veremos más adelante. ¿qué tema me queda Israel? se me acabó el tiempo un minuto, miren la, eh, si tienen el link por ahí de, la, de lo de la ministra fue titular de los principales diarios de la República Dominicana que la ministra de la Juventud fue condenada al pago de 6.7 millones de pesos por una deuda de la empresa creo que que, y, y cuando uno eh, entra al fondo de, de, del asunto, uh -huh. se da cuenta, primero, que la condena, aunque fue a ella, no es de ella, la, el lío no es de ella, no. sino que ese contrato fue en el 2003, cuando era Jorge Minaya, el eh, uh -huh. ministro de la Juventud, Señora, en el 2003, oigan eso, fue esa deuda. Y que la deuda no es de 6 millones, sino de 48, pero que la institución a la cual se le debe solamente pudo sustentar 6 Sí. Lo que le indica a usted que hay un acto De corrupción terrible ahí Porque cómo es posible Oye, un instituto era Un instituto que le daba becas a, lo, a los jóvenes eh, A través del ministerio Y entonces eh, La deuda se hizo de 48 millones Por eso supone eh, Que esa institución hizo un contrato Y claro. dijo, mira, yo me voy a comprometer A darte 200 mil becas Y tú me vas a pagar estos 48 millones Pero nada de eso aparece no tienen nada, solamente pudieron justificar 6 millones, lo que significa que aparentemente ahí hay un caso, un caso de corrupción pero, terrible que debería ser pero investigado. Pero peor aún, Yerjan, la sentencia cuando tú la lees en el artículo 3 de la decisión, obviamente que en toda el la, dispositivo, el del dispositivo sí. toda sentencia de carácter administrativista eh, procura atar la responsabilidad del incumbente porque las instituciones no son... Eh, eh, entes eh, son de derecho público, pero no tienen funcionabilidad a menos que no la motorice un incumbente, porque un edificio, una oficina, no por sí sola, no es, sino que le indica que esta incumbente coloque en el presupuesto próximo del ministerio dichos fondos, acatando una sentencia. Pero que resulta cuando tú hablas de la sentencia. Tiene que alcanzar todos los niveles de, de persecución para poder tener el carácter de los juzgados. Claro. De donde ya tú no tengas otra vía. La cosa y es irrevocablemente juzgada. Y ahora la, apenas estamos ella, en contencioso administrativo, que todavía estaría abierto la revisión, la constitucional, Y Ella sale el 16. Y ella y va, 16, va a salir el 16. De, inmediatamente ¿Cómo pueden atar a una persona que está por función de simple remoción en un momento? a que es la responsable solidaria, porque la sentencia tampoco dice que es solidariamente. Sí, eh, Bien, vamos a, vamos a una llamada telefónica. Una locura. Tenemos. Sí, una locura. Adelantada de abogado, yo dije. Adelante, buenos días. Buenos días, adelante. Eh, Ustedes saben que no se podía amplificar el método de Santa María, los folletos de los alumnos, los tengo en la casa y luego los maestros pues se lo recogerán y corrigirán los, los, la clase de los niños. El, el método que se utilizaba en... Ese método, incluso se lo enseñan a uno en la universidad. Radio Santamari. Va dedicado, y es lo que yo explicaba, distinguida televidente, para personas adultas. Para un niño eso no, no funciona porque es que eso conlleva... Un nivel de atención, de responsabilidad Y de interés del niño En el aprendizaje Sistema andragógico Sí, ese sistema realmente está diseñado Para personas adultas No para niños, por eso es que nosotros estamos admitiendo que no funcionaría Bien, gracias a la amiga Televidente por la llamada Y gracias a Yerian por su comentario